Hola, soy Loreta Alejandra Meneses Moreno, lore Armor. Soy de Bogotá, nacida, criada, con raíces afropacíficas. Mi mamá es de la zona de Huachal, Tumaco, Nariño. Mi papá es de Arenal, Bolívar, así que Caribe y Pacífico están en mí. Migrana Bogotá, en los 80 se conocen y bueno, nací. <ríe> eh, soy también docente, artista, bailarina especialmente, gestora cultural y me muevo con la gente afrodescendiente por nuestros derechos desde hace más de 15 años.